Chutis, la la la la la Chutis, la la la la la la, Chutis, la la la la la Hola familia, cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Chutis, el programa de los artistas. Hoy tengo el gusto de estar con mi amigo querido del alma, Pablo Zeinaga Lupa, un gran charanguista, compositor, también guitarrista. Querido Pablito, bienvenido a nuestro programa Chutis. Manuel, eh, realmente es un honor, hermano, estar en tu programa y por supuesto saludarte personalmente después de tantos años. Eh, yo dejé la música casi por 18 años, el 94 cuando estaba sonando el tema tuyo, El Bien Le Cascaremos sí, y sí. El Putucún. Esa temporada grabamos con Norte Potosí, hicimos la presentación del Bien Le Cascaremos en el, la Casa de la Cultura, acá en La Paz. Me fui a mi pueblo y ahí sufrí el accidente en el que ya pues me dejó con 10 años de parálisis del brazo. Qué hermoso que hayas vuelto a la música, Pablito. Nos quitaremos ahora el barbijito para que nos vean nuestras caritas. ¿Qué me estabas diciendo del barbijo? ¿Por qué? <risa> <risa> ¿Por qué del barbijo? A ver, contame. Eh, bueno, dentro de, del tránsito que yo tuve. Ajá. Son cinco accidentes, hermanos, hasta el momento y aún sigo vivo y creo que hay alguna misión. Entonces... Hay muchas personas entendidas en el camino espiritual y dicen, ¿no? Eh, Dios no se ha puesto los barbijos. ¿Por qué? Porque toda la gente ya no habla cosas productivas, constructivas. Siempre están chismeando, criticando, juzgando. Y así que mejor silencio sí, y distanciamiento. <risa> Interesante, ¿no, Pablito? Bueno, creo que tienes razón porque ya hay mucha gente que no eh, construye, hermano. Así es. No así aporta. Es. Eh, es. Siempre estamos rajando en contra del de, de que está logrando algo y, y pues no me parece correcto Pero sin embargo creo que con esto Va, hijo. Hijo castigo, ¿no? sí, sí. <ríe> Y mira, esta, esta temporada de la sí. cuarentena ha servido mucho Para que las eh, personas reflexionen Yo tengo un amigo, compañero de colegio Con el que nos hemos comunicado después de 33 años De colegio nunca más nos hemos visto Y él dice, hermano, ojalá toda una vida sea la cuarentena y yo dije, Est está mal este amigo sabes por qué me dicen con el trabajo y con las actividades Exactamente como 15 años que no nos reuníamos con la familia. Oh. Ahora los hijos, las yernas los nietos y toda la familia reunidos cocinamos, lavamos, hacemos de todo y trabajamos. Oye, eh, un mensaje muy hermoso. ¿Por qué? Hermoso Porque muchos han acordado que tienen esposas, esposos, hijos, y los hijos a los papás, y viceversa, ¿no? Entonces creo que es un mensaje bastante profundo este tema de la cuarentena para muchos. Pero como que muchos no lo ven también por ese lado, ¿verdad? Claro. Es, es un prejuicio, dicen. Pero sin embargo. Yo le saco algo positivo después de 12 años, además me he reunido también con mis hijas, ellas viven en Potosí, ah. he estado durante la cuarentena, ya nos veíamos permanentemente con ellas, así que fue, fue, para mí también fue productivo. Pablo de Inaga Lupa, eh, nace en Yayagua, Norte, Potosí, a ver, contanos de, de tu época, de la infancia, en Yayagua has estado toda la primaria, secundaria. Sí, sí, yo nací en Yayagua, a ver, un 2 de diciembre del 65, eh, a muy temprana edad eh, eh, he incursionado en el tema de, de la música, porque mi papá era el charanguero, eh, él tocaba charango, tocaba guitarra, tocaba quena, zampoña, pero su fuerte era el charango eh, con cuerdas metálicas y mamá Isabel era la que cantaba. Juntos se iban para carnavales a su pueblo allá a Churijala, que es un pueblo allá en la provincia de Chayante, en el norte de Potosí. Sacaba vacación mi papá porque trabajaba en la empresa minera Catavi, entonces era su único momento festivo. Durante el año se dedicaba a trabajar y, y pues carnavales era su, su, su vacación, I, iba a respirar allá en su pueblo y además le decía, mamita, Isabelita, ya listate, vamos, y, y se iban los dos, papá tocando y mi mamá cantando. Qué hermoso. Entonces, eh, recuerdo a grandes rasgos que a los cuatro, cinco años de edad yo me ganaba unos pesos bailando, imitaba a, a mi papá, a mi, a mi tío, a mi madrina, oh, bueno, a todos, eh, cómo zapatea tal, entonces yo era bueno para zapatear en esa yeah. temporada. Yeah. Esto normalmente sucedía en Navidad, yeah. eh, donde me ganaba mucho buñuelo y me daban unos centavos, para entonces eran los 10 centavitos. Eh, esa época yo creo que ya empecé en esto de, de, de, de, de heredar lo musical de mi papá y de mi mamá. Pero él, cuando tenía 13 años, es que por uh, haber caído enfermo por el deceso de mi papá, él murió cuando yo tenía 11 años. Yeah. Yo era muy apegado a él. Entonces eh, ahí caí enfermo y justo esos días, esa temporada, nace el Centro Cultural Estaño allá en Gallagos, en la calle Boquerón, donde yo vivía. Y mi hermana con mi mamá deciden eh, llevarme a ese centro eh, para que por lo menos me distraiga y pueda salir de ese cuadro que estuve de, de, de, de, de la ausencia de mi papá. ¿no? Yeah. Ahí arrancamos eh, con Vimar Chire Heredia, estaba ahí Jaime Lázaro, Florencio Condori, David Gamón, Freddy Vega muchos de ellos ya no están en vida, uh -huh. ellos arrancaron con esta escuela y yo he ido no con el afán de aprender música, sino mi mamá hacía tejidos, tejía ponchos, aguayos, chalinas, bufandas, entonces eh, Bimar fue muy hábil para convencer a mamá y le dijo, doña Isabel préstenos los ponchos, los del grupo no tenemos o sea, para las presentaciones, y, pero le vamos a llevar al Pablito, entonces eh, yo iba de cuidador de ponchos. <risa> Eh, después ya arrancamos con, con eso de, de querer aprender un instrumento. Ajá. Y Mira, creo que en muchos eh, rubros eh, la mujer es la inspiración eh, y, y dentro del Centro Cultural Estaño había una señorita que para pues, entonces tenía 22 o 23 años, nosotros estuvimos a los 13 años, ella pero cantaba de lindo, tocaba todos los instrumentos, era ñusta, representante de allá de Yayagua nosotros admirábamos bastante con mi primo Roberto, que actualmente está en España, Ajá. y nos pusimos a la tarea de decir, oye, podemos aprender, pues si una mujer puede, nosotros también. Ahora, Entonces... ahora nosotros queremos aprender de ti, porque tú has traído este charango, <risa> ¿no ves? Sí. Este charango, ¿cuál es este charango? Bueno, este es un charango netamente poco ateño. De allá, del norte Mata. de Potosí, fabricado allá, sí yeah. eh, eh, Mira, eh, fue pasaje bastante largo hasta llegar a, a Norte Potosí y hacer un buen recorrido Hasta el momento tengo 42 años de estar en el ámbito musical yeah. Es bastante tiempo, Mucho, muy sí. niño empecé Claro. Eh, después del accidente que yo tuve y recuperar el parálisis del brazo, nos dedicamos a agarrar el charango. Porque yo con Norte Potosí era guitarrista, ¿recuerdas? Claro, ¿verdad? Pues, no tocaba sabes. charango, si tocaba era eh, como Poco, que. Apoyar. Exacto. Sí. Eh, era más guitarrista. Pero con el accidente, el brazo quedó paralítico. Y los 10 años que ha estado obstruido el nervio radial y el dedo del centro y el pulgar no funcionan para digitar la guitarra. Ya. Entonces como que me resigné a agarrar la guitarra y el 2010 nace la idea de hacer un nuevo proyecto musical pero ya agarrando este charango con cuerdas metálicas. ¿Cómo se llama el charango este? Bueno, a ver, no... normalmente el charango es charango en la región Chará. quechua. Yeah. No importa el tamaño que tenga. Yeah. Solamente los grupos citadinos son los que lo han puesto el, el denominativo de hualaichu, no sé. el charango normal, yeah. el roco el y demás, ¿no? Yeah. Pero sin embargo en la región quechua solamente es charango. Y los tamaños, es importante entender esto, no viene como tú conoces académicamente, do, re, mi, fa, sol, uh -huh. la, sí, No existe esa posibilidad. Yeah. El timbre de la mujer define qué tamaño de charango se utiliza en este pueblo o en este otro. Yeah. Dependiendo de la época, además... O sea, los tamaños van cambiando. Hay más de 200 tamaños de charangos. Eso es lo que dicen eh, los abuelos y los expertos que, quienes han hecho la tarea de investigar. Hay más de 100 formas de afinar este charango. De los que yo conozco, 18. ¿18? El, el 50% está plasmado en este disco. Eh, que, que sí lo tienes tú, Manuel. Tiene ah, 30 herederos, temas. Claro, tiene 30 temas. Sí, sí. Este proyecto nace en el 2010, justamente. Herederos, Ar... ¿no? Sí. Y aquí, en este disco, Herederos. Hay 13 mujeres cantando. Hay 13 mujeres cantando. Y si tú ves ahí la cartelera, está Esther Marisol, ah, está la Ivonne Campos, mira. está Nardi Barrón, está Mamá Encarna Lazarte que tiene más de 80 años. Qué hermoso. Y es la pionera coplera de Cochabambina. Está Abelina, mi hermana, en homenaje a los papás cantamos dos temas. Noemí de Ayuñán de Cochabamba. De Luisa Molina, su hermana menor, la Carola también está ahí, ah. está Tania Suárez de Pusisuyu de Cochabamba, está Laura Reina de los residentes chayanteños, Qué está lindo. Marisa Barrientos del grupo Wilcamayo de aquí de la ciudad de La Paz. Uh -huh. Mira, estos 30 temas corroboran lo que te estoy mencionando. Yeah. Ahí se muestra tamaños de charango, sí. formas de afinación del charango, yeah. pero también además, Manuel, las formas de rasgueo o ejecución. A ver, por el, favor, si pudieras a ver, enseñarnos aquí tocando. Claro que sí. A ver. Vamos a empezar con un tema que es de la llagta. Y vas a advertir cómo es el rasgueo. Ya. Si sí, guay, sarita, ese es un tipo de rasgueo, por ejemplo? Claro. Pero ese es un término mayor. Uh -huh. Ahora nos vamos a ir a, Al a otro tipo de rasgueo. Ya. ¿Qué quiere, se quiere a Haizalai, a la más bonita Kaisalai. Se quiere, se quiere a Haizalai, a la más bonita Kaisalai. Como por ejemplo a Caizalay, a mi urfilita, Caizalay. Como por ejemplo a Caizalay, a mi urfilita, Caizalay. Ya bien tenemos bien. dos tipos de rasgueos. Qué privilegio escucharte aquí tan cerquita tocar, hermano. <risa> y, so ¿Y siguen los rasgueos? ¿Más rasgueos? Más rasgueos. Mira, este del, tema. Del por charango pocoateño. Exacto. Así se llama, ¿no? El charango este es eh, construido en Pocoata. Construido en Pocoata. Pero de Pocoata se dispersa a muchos lugares de la región quechua, uh -huh. donde se utiliza charango con cuerdas metálicas. Esto se va a Macha, se va a Huancarani, se va a Palca, se va a Cheirapata, se va a Okurí, nace a Sucre, a diferentes lugares se distribuye esto para determinadas fiestas. Ahora, Pablito, hay que ser radicales aquí. El charango nace en estas tierras, Exacto. El charango nace uh -huh. en Potosí, norte Potosí. Podemos afirmar eso? A ver, eh, yo puedo afirmar el charango con cuerdas metálicas es exclusivo de la región Quechua, ya no no es solamente norte potosino, sí. porque antes de la República esta región donde se toca esta forma de afinaciones y demás es denominado el Suyu Charca, Jarajara, donde eran dos provincias chuquisaqueñas, una cochabambina, una de Oruro y todo lo que es el norte de Potosí. Solo en ese sector hay esta variedad de afinaciones, Bien. estas formas de rasgueo y las cuerdas metálicas. El charango con cuerdas nylon o, o el criollo o el estándar denominado Ajá. sí existe en muchos lugares. Pero sin embargo, este charango con cuerdas metálicas tiene la cuna, la raíz en, en esta región. Nada Bien, más, hermano. Vamos a conocer ahora... Este ¿Cuál es el eh, chiquito? No, este otro. Este otro, este otro. ¿Esto está, por ejemplo, en otra afinación? Ya. Yeah. Ya está ahí, mantayos y muní, sí, En mi caballo, guarache. Ya está ahí, mantayos y muní, sí, mi caballo, guarache, Trayendo lindas canciones, ay, pasita, Corazón lleno de amores Trayendo lindas canciones, ay, tipacita, Corazón lleno de amores ay, Puan, hay pasita De diferentes colores Camisita, hay tía Puan, hay pasita De diferentes colores Chicata, remiendas, hay tía para ese Parece jardín de flores Chicata, remiendas, hay tía Hay tipacita Parece jardín de flores sí, Ya no es Pocuateño, ¿no? Este, ¿cómo se denomina este charango? Bueno, esto es de, de, del sector de Macha. Macha. Ya. Ya. Entonces el constructor es otro. Otro. Otro. Ya. Eh, la afinación corresponde a un determinado sector por lado de San Pedro Acacio, por ese sector el extremo norte del, del departamento de Potosí. El ah. quinza temple se utiliza normalmente por ese sector. Es quinza Sí, quinza temple. Ahora fíjese la familia de Chutis que esta cuerda está encima. Está no. suelta, o sea, no se utiliza. No se utiliza esa cuerda. Se, se, se utiliza solamente las cuatro cuerdas y te da solamente tres notas. Por eso se llama quinza temple. Muy bien. Aquí sería un, dos, tres y ahí termina. Y esto es repetido. Repetido. el la, esta, la última ya no se utiliza. Exacto. La quinta no se utiliza. Muy bien. Por eso se llama quinza temple. Quinza temple. Ahora, Ahora veremos este chiquitito. ¿Cuál sería este? También por, por la región de Macha o Curí, por ahí. Ah. El pecho de cóndor, así lo llaman. Ah, pecho ¿no? de cóndor. Eh, tiene una forma muy diferente. ¿no? Eh, algunos lo pintan de negro allá. allá color negro lo ponen. Eh, algunos también color verde, dependiendo de, del constructor. Eh, yo he preferido que, que tenga este color natural porque esto es pino. Qué lindo. ¿No? ¿No? Hay canciones las que eh, en, este, eh, en este recorrido he podido, por ejemplo, yo sé que tú lo conoces esta canción, eh, sale el sol y creo que todos, ¿no? Ah, Tony, todo es, es un hit, sí, pues, ¿no? Sí, chupa. Pero su versión original, yeah. dentro del trabajo lo que hemos hecho es recuperar letras y melodías originales, eh, también eh, es importante volver a ponerlo en vigencia, porque mucha gente ha distorsionado las melodías, incluso han quitado, han cambiado letras, y creo que toca un poquito refrescar a la memoria de dónde vienen además claro, estas canciones, claro. y, y acá a ver, vamos a tocar esa canción donde estarás prenda, prenda de mi vida y yo tu amorcito en estas alturas llorando tu ausencia en estas alturas donde se escucha solo el silbido de la paja brava de la paja brava ¡Cantamos! Sale el sol, siguen tunando Sale la luna, siguen tunando ¿Qué será de estos muchachos? Tan queridos en Cochabamba Sale el sol, siguen tunando Sale la luna, siguen tunando ¿Qué será de estos muchachos? Tan queridos en Cochabamba. Sí, sí, negrita linda. Sí, sí, tú eres mi amor. Contigo me van celando, contigo me de casar. Mira cómo cambia la letra y, ¿no? Casi todos lo conocemos el estribillo nada más, ¿no? Claro. Salen, Siguen tunando, Claro, tunando. Ahora, el temple también es temple diablo. Diablo. Temple diablo. Exacto. Muy bien, vamos a ver un video de herederos, ¿no? Uh -huh. Una parte de herederos de este trabajo extraordinario, que es un trabajo comunitario, pero que tú lo has llevado adelante, querido Pablito. A mí me emociona mucho que estés acá porque hace unos 30 años que no nos veíamos hermano, así sí. musicalmente, ¿no? Después del accidente, ¿no? Porque con Pablito grabamos eh, con el Grupo Norte Potosí. Este, este videoclip es del, del Disco de Herederos, acá en Chutis, con mi querido hermano Pablo Reinaga Lupa. Vamos ahí. Chutis. Chutis. Hay mamá en carne. Caimut y vieja. Cosa. ¿Ancha Oh, Cosa. Pero. Ya, urpita, taquípua ya. Taquípusa, güey, pyro, micurípua, no Yeah, we Pucha, no, no, no, no, no, no, no, Una chamo no me gusta, How Puchero, son una queda pucha. está no la no no Ay, la la la la la la cuna estamos en la no va a